Hola, yo soy Oscar Gallo y aquí vamos a hablar del segundo episodio de Loki, la Variante. Alerta de Spoilers Esta entrega trata de cómo participa nuestro Loki post-Avengers en la búsqueda de una variante fugitiva junto a Mobius y la ABT. El reparto permanece casi igual, un poco más centrado en la interacción entre Loki y Mobius y el debut de la variante. En los cómics de Marvel, Loki es el god of mischief, el dios de la travesura, aunque como villano se le llama también dios del mal o de las mentiras, similar al diablo cristiano. Cuando es más heroico, Loki asume el título de dios de las historias. La mitología coincide en que Loki es un Jotun capaz de cambiar su forma y especie, también es un dios dedicado a los trucos y al engaño, algo que le ha servido para hacerse aliado y enemigo de Odín, Thor y otros dioses en muchas ocasiones. Esta característica es clave para entender el valor del caos para este personaje, que se ve forzado a colaborar con una enorme fuerza del orden. Menciona varias veces su necesidad de llegar a los guardianes del tiempo con la intención de derrocarlos. La figura del dios astuto o travieso existe en diferentes culturas. Están Anansi en África, Sun Wukong en China, el Coyote en Norteamérica, el Cuervo en Australia, Seth en Egipto y Hermes en Grecia, incluso Kuniraya Wirakotche en Sudamérica. El papel de estas figuras es transformar el mundo y en muchos casos participar de un proceso de creación, producto del caos que provocan con sus travesuras. Por lo general se trata de unas búsquedas egoístas con repercusiones cósmicas. Del mismo modo, vemos muchas motivaciones para que Loki rechace el orden que impone la ABT. Está el futuro trágico que conocemos donde fallecen Friga, Odín y luego él mismo a manos de Thanos, sin saciar nunca sus ansias de poder. Con mayor razón, hemos visto en este episodio las variantes neutralizadas por la ABT Todas las posibles vidas que no se llegaron a realizar El saber que hay mundos mejores para sí mismo y las podas de la ABT están impidiendo que ocurran Eso es lo que va a buscar Loki La clave para vivir todas las posibilidades El caos para romper la rigidez totalitaria del orden absoluto y permitir el crecimiento, las posibilidades. Si queremos ir más profundo, busca la oportunidad y la esperanza. La idea de romper el tiempo y crear líneas alternas no es nueva para los cómics de Marvel, pero sí es cierto que tampoco había sido un interés particular de Loki en su historia. Lo curioso es saber de quién había sido la idea antes, vienen spoilers de Earth X. Universe X o Universo X es el segundo volumen de Tierra X, la trilogía de Alex Ross, Jim Kruger y John Paul Leon que trata de explicar todo el universo Marvel hasta el cambio de milenio. Una de sus líneas temáticas es el determinismo y el gran plan cósmico celestial. En Earth X descubrimos que dentro de muchos planetas, como la Tierra, se incuba un celestial. Los superhumanos existen para proteger este huevo cósmico. En un acto de rebelión, el Hombre Máquina X51 destruye al celestial no nacido. Marvel, el capitán Marvel original, descubre en Universo X que los celestiales explotan los viajes en el tiempo para habitar cada nuevo universo. Los eventos Nexo que vemos en Loki significan para ellos más oportunidades de multiplicarse, infiltrando nuevos planetas. En Tierra X, el instrumento de los celestiales para crear líneas de tiempo alternas fue Mephisto. Sabiendo que la sagrada línea temporal tenía un inicio y un final, el diablo de Marvel empezó a manipular eventos en el tiempo para crear nuevas realidades. Ahora vamos a especular. Como Mephisto, Loki va a haberse tentado a perpetuarse no solo en su línea temporal, sino en todos los posibles Lokis. Lo único que podría alterar este camino sería la confrontación con la variante. Al final del episodio vemos a Loki abandonar a Mobius y a los otros agentes a través del mismo portal por donde entró su versión femenina, y justo después de que ella lanzara un ataque dirigido a varios momentos históricos en el universo. Esto no representa directamente una traición, pero sí nos va a traer a una confrontación de motivos entre los dos Lokis y quizá los guardianes del tiempo, mientras que la ABT tiene que lidiar con los efectos del ataque temporal. ¿Qué significa este ataque para el universo cinematográfico de Marvel? Si tenemos una oportunidad para ver con lujo de detalle los efectos, sería en la serie What If, que está programada para estrenarse en Agosto de 2021. Es decir, de existir esta conexión, el ataque de Lady Loki haría que Peggy Carter se convierta en una supersoldado en lugar de Steve Rogers, T'Challa se vuelva Star-Lord y hay un mundo donde Bucky terminará luchando contra los Marvel Zombies. Vemos cómo las piezas van encajando, pero aún hay preguntas por resolver, ¿Tendremos una segunda redención de Loki? ¿Estamos presenciando una entrega de posta entre actores? ¿Se ramificará esta historia hasta la película de Eternals? Estos han sido mis argumentos, si no les gustan también tengo otros, no se olviden de dar me gusta, suscribirse y compartir.